Voy a compartiros la presentación. ¿Veis la presentación? Estáis viendo la presentación, ¿verdad? Sí, pues, se, sí, va, va. Va. sí se ve. De acuerdo, perfecto, gracias. Bueno, hemos eh, realizado en, en las últimas semanas un, un, pequeño, un pequeño sondeo, una pequeña encuesta a, a las empresas navarras en colaboración con, con el INAI y... Eh, bueno, yo antes de realizar el, el sondeo, la verdad es que me llamaron un montón la, la atención eh, los resultados y el, eh, las las cifras tan escasas de planes que están planes de igualdad registrados eh, en la autoridad eh, laboral. Como veis en esta tabla, esta es eh, información que, que nos facilitó Pedro desde el INAI, eh, en los últimos cuatro años se han registrado un total de 172 eh, planes de igualdad, sean acordados o no acordados con, con los representantes de las personas trabajadoras. La verdad que me llama eh, muchísimo la atención, máxime, cuando tenemos pues, esta, esta nueva regulación ¿verdad? que... que, que que, que exige que, estar, que las empresas eh, con determinado número de personas trabajadoras lo tengan. Entonces, a mí esto ya, eh, ya me resultó suficientemente llamativo. Creo que la labor que hacen tanto desde el INAI como desde el, eh, el servicio de, de trabajo pues es esencial. Lo que decía Javier, ¿no? que no es solo eh, el, el sancionar, eh, sino sobre todo el, el, el promover, el incentivar, el sensibilizar para que las empresas eh, tengan este, estos planes de igualdad, entonces para mí ya el punto de partida era eh, bastante chocante. Nos han contestado la, la encuesta 50, 50 empresas, eh, sobre todo han sido empresas del sector industrial, el, el 80% de las respuestas han sido eh, de industria, también pues eh, un porcentaje del, del 11%, casi del 12% han sido empresas de servicios y el resto pues eh, muy puntual. Muy puntuales. En cuanto al, al tamaño de la plantilla, eh, bastante repartido, la verdad sí que, que hemos recibido más respuestas de de empresas menores de 50 trabajadores que eh, de momento no tienen esa obligación ¿verdad? de tener esos planes registrados de las fechas que, que señalaba Pedro ahora mismo, eh, pero también hemos tenido un, pues un porcentaje elevado de, de empresas de, de más de 100 trabajadores, casi el 30%, más de 250 trabajadores eh, el 20% y las que están... Eh, las que se van a incorporar ahora a la obligación, las, las de más de 50, eh, han sido las que menos, las que menos han contestado eh, la encuesta. También llamativo, a mí me ha, sí, me ha eh, llamado la atención que las empresas que han contestado la encuesta, eh, hay eh, el 54 o, el, o casi el 55% de las empresas que han contestado, eh, tienen menos del 25% de porcentaje de, de mujeres en su plantilla. Me ha parecido sí, bastante, bastante significativo. Y eh, el 70% de las eh, empresas que han contestado tienen representación legal de los, eh, de los trabajadores. Yo creo que esto va muy vinculado también a la, a la obligatoriedad, ¿verdad?, por el tema del, del tamaño que comentábamos antes. Eh, en cuanto a quienes tienen implantado un eh, plan de actualidad, en, eh, un plan de, de igualdad, perdón, en la actualidad, eh, el 65% de las empresas que han contestado eh, tienen plan plan de igualdad vigente, lo que también eh, un poco analizando los resultados, a mí me, eh, me da que pensar que son las empresas más sensibilizadas las que siguen eh, implantando medidas, las que siguen haciendo cosas en pro de la igualdad. Entonces creo que, y vuelvo a insistir en esa eh, importancia de la labor de sensibilización, de concienciación, para que cada vez sean más las empresas que tengan eh, el plan de igualdad eh, o al menos medidas de igualdad implantadas en, la, en las empresas. En cuanto al conocimiento de la normativa o las obligaciones en materia de, de igualdad, eh, el 82% de las empresas que han contestado eh, sí conocían la normativa, otra vez vuelvo a insistir en que yo creo que son las más sensibilizadas las que más, eh, las que siguen ¿no? implantando esas medidas y, y que se dan cuenta de que verdad eh, es algo positivo eh, el tenerlas eh, puestas en marcha o el tener un, un plan de igualdad implantado. En cuanto a la normativa vigente que mencionaban eh, antes eh, los anteriores ponentes, 36 empresas de las que han contestado tienen implantadas medidas de igualdad, 37 cuentan con protocolos de, de acoso, 36 tienen registro retributivo y 31, este menor, tienen el sistema de valoración de puestos de trabajo, pero prácticamente las mismas, ¿verdad? El mismo número varía un poquito o disminuye en el, en el sistema de valoración de puestos de trabajo. También se hacían en la, en la octava pregunta de la, de la encuesta, se hacían eh, estas cuatro preguntas eh, para ver si la empresa estaba eh, de acuerdo o en desacuerdo sobre si eh, se tiene en cuenta el sexo de las personas candidatas a la hora de, de contratar. Eh, Decían que, que no, no se tiene en cuenta, ¿vale? 27, 27 empresas, 27 respuestas han dicho que no se tiene en cuenta el sexo de las personas candidatas al contratar. En cuanto a si la empresa encuentra dificultades eh, para contratar mujeres por falta de candidatas, eh, hay 11 empresas que han dicho que sí que, que, sí que tenían eh, dificultades para contratar mujeres... Eh aquí habría que, que analizar un poquito más despacio, yo creo, también si son sectores más o menos feminizados, ¿no? Eh, entiendo que en algunos sectores, pues, eh, pues habrá muy pocas. Eh mujeres candidatas y es algo en lo que pues en lo que también tendríamos que trabajar. Es otra de las preguntas que viene a continuación también. Eh, otra de las afirmaciones que se hacía es si en la empresa es importante trabajar la igualdad entre hombres y mujeres y el eh, 22 de las, eh, de las 51 empresas decían que están totalmente de acuerdo en la necesidad de trabajar la igualdad y un poquito más pequeña la cifra eh, que dice que en la empresa es impo importante contar con medidas de, de igualdad en la organización, ¿no? O sea, eh, hay más empresas que creen que se tiene que trabajar pero no necesariamente contar con, con medidas de igualdad, esto pues puede ir más en temas de cultura, en la organización, etcétera. Eh, en cuanto a las, eh, las demandas que tienen las empresas que han, que han contestado en materia de igualdad, que es qué ámbitos creen que, que podrían requerir una actuación más inmediata para mejorar, eh, pues eh, la respuesta que más, eh, que más ha sido contestada ha sido la de organización, acceso a la organización eh, más equilibrada, lo que mencionaba anteriormente de, de sectores que puedan estar muy feminizados o, ma o masculinizados. Eh, también era importante el número de respuestas en cuanto a, a temas de promoción. O, o ascenso dentro de, de la empresa y la siguiente también eh, más contestada eh, en cuanto a medidas de, de conciliación y corresponsabilidad ¿no? que podrían ser eh, actuaciones también que requirieran eh, actuación eh, inmediata también habla de la, eh, o, o también había bastantes personas que, que hablaban de la cultura de la organización y el resto pues eh, en cuanto a formación no le daban tanta importancia por ejemplo y eh, en cuanto a tema de clasificación profesionales. En cuanto a si las empresas tenían interés en participar en un programa impulsado por la administración, pues eh, la, eh, la mayor parte, el 64% ha dicho que no, pero casi, casi puede coincidir estos porcentajes con las empresas que ya tienen su plan de igualdad implantado. Entonces, si ya lo tienen eh, implantado pues puede ser que no que no vean necesidad ¿no? De, este, de este apoyo por parte de la administración aunque como bien señalaba Pedro eh, pues desde el INAI tienen este servicio de asesoramiento eh, gratuito y esos, esas subvenciones que pueden ayudar no, no a todos los casos ¿no? ya nos decía Pedro que solo están abiertas a las empresas que no que no tengan la obligatoriedad pero bueno eh, tengan o no eh, eh, obligación las, eh, los recursos están ahí para, para utilizarlos. Y en cuanto a áreas de interés, eh, lo que más interés ha demostrado las empresas que han contestado son en eh, recibir materiales eh, de difusión, de sensibilización, de actualización normativa y como adelantaba Pedro, eh, en eso estamos trabajando, en la construcción de, de materiales que puedan resultar de interés para, para las empresas. Queremos eh, grabar unas pequeñas píldoras. Eh, que puedan ayudar tanto en la sensibilización como en la adquisición de, pues de, de contenidos eh, para, eh, para las empresas que tengan inquietud por, por el tema de la igualdad. Y también el tema de, de la formación lo veían como algo, como algo importante. Eh,